Operación 5GT, hoy, 1. Escribimos en el buscador de Google el nombre de la entrada más espacio y el nombre del blog web site, 2. Dentro de la web navegamos de forma activa subiendo y bajando por la página, simulando que estamos leyendo, el tiempo de permanencia en la página es 2 minutos, 3 cada post que abramos debe ser en una pestaña nueva, esto se hace presionando sobre la nueva entrada a los 2 minutos y pulsando clic en el botón derecho del mouse, donde seleccionaremos la opción abrir pestaña nueva si llegara a salirnos. 4. Repetir este proceso 5 veces, lo que es lo mismo que 10 minutos, acto seguido hacer clic en un anuncio, navegando activamente en el durante 2 minutos luego haga clic dentro del anuncio y permanecer un minuto y para posteriormente se hace otro clic dentro del anuncio esperando dos minutos. Esto dará 5 minutos en total, 5. Pasado ese tiempo puedes abrir el otra pestaña y hacer una búsqueda de cualquier cosa, para marcar la salida, importante consejo. Debes practicar dicha actividad con cinco individuos cada día, lunes, miércoles y viernes.